No fue desde la conducción, digamos, el, el pedido de, de, de este proyecto eh, tan creativo, sino fue parte del mismo equipo. De, de docentes, de seguir construyendo ciudadanía no a partir de los actos escolares. Siempre dijimos que no era un acto, sino que iba a ser como una presentación alusiva al 9 de julio. Pusimos como objetivo eso, ver de qué manera podíamos generar y contar eh, la historia de una manera distinta. Poder transitar a partir de los sentidos. no La, la idea de plantear una experiencia inmersiva eh, desde lo presencial, uno sabe que puede jugar con la cuestión corporal, espacial, con proyectar o, o con cómo puede mu musicalizar el momento. En cambio, desde la virtualidad era construir todo. O sea, el escenario, el contenido, la manera de acercarlo a, a quien lo iba a ver o a quien lo iba a escuchar, eh, realmente sirvió como recurso para el producto al que llegamos eh, está presentado en una plataforma que nos plantea una imagen 360 grados, donde además planteamos una frase eh, a modo de caligrama y esa frase te va acompañando en los distintos momentos de, de esta experiencia inmersiva. Tenemos una introducción que planteamos una especie de recorrido por la escuela, a partir de distintas proyecciones. Eh, tenemos un momento donde se presenta la parte histórica, donde desde la narración se buscó despertar eh, todos los sentidos, priorizando el tacto, el gusto en ese recorrido histórico. Después hay un momento donde presentamos la situación de una batalla eh, en el contexto de las guerras por la independencia, editado con audio 8D, eh, y por último tenemos el cierre, que plantea de alguna manera poner eh, en escena todos los actores que formamos parte de la comunidad educativa. Y eh, unas que estuvieron subidos ahí se comunicó vía eh, mail y también se mandó por WhatsApp a aquellas familias que no tienen conectividad. Y desde la virtualidad fue entrar en la escuela y plantear todo un diálogo entre distintos lenguajes con una escuela vacía, pero a la vez que no lo estaba. Pudimos plantear distintos escenarios dentro de la escuela. Imágenes de sombras de los chicos de varios grados del año pasado representando diferentes momentos donde se sentían libres. Eh, entonces, si bien es algo que no es el año pasado también, desde lo simbólico de está el cuerpo presente, más allá de que no estén las caras, son sombras, eh, jugar con la música que acompaña. El río de la plata no se animan a declarar la independencia expectantes de las batallas europeas en donde napoleón es vencido y fernando VII recupera españa juana zurduy maría remedios del valle y maría magdalena Güemes, de tejada más conocida como macacha Güemes, son las más reconocidas pero hubo un colectivo de mujeres del pueblo mestizas indígenas negras que contribuyeron en la lucha por la independencia cómo representarías la independencia cómo representarías la dependencia qué emociones te despierta la independencia y qué emociones te despierta la dependencia y a partir de ahí podían mandar dibujos eh, collages, esculturas eh, lo que quisieran fue dentro del momento histórico por lo cual participaron chicos de primero a séptimo con eh, trabajos separamos eh, de acuerdo a lo que cada uno quería hacer o donde se sentía más cómodo, separamos el trabajo. Eh, y después tuvimos, seguimos, fue permanentemente eh, reuniones de Zoom, tuvimos, no sé, infinidad de reuniones como para ir mostrándonos, contando a cualquier hora, eh, muchas, muchas reuniones como para poder ir eh, mostrando qué era lo que íbamos haciendo, para ver si se entendía cuál era el sentido de eso que se quería hacer, cómo lo interpretaba el otro. La idea en sí sería lo que hablamos la vez pasada de quizás el simbolismo de ponerse el guardapolvo, o tener, eh, claro. como había dicho Vivi, no sé, un, un objeto que pueda simbolizar, representar la infancia a los, a los pibes, uh -huh. eh, y jugar con esto de, bueno, eh, destapo la cámara, aparezco, vuelvo a tapar, claro. y que vayan pasando los distintos docentes. No sé, no, no encontramos eso, el cómo. Pueden hacer una ventana al lado de otra y ir subiendo, subiendo las cosas para arriba o para el costado, lo que sea. Ah, eso está bueno, se pueden ir moviendo los docentes, o claro. sea, las ventanitas. Está bueno y se pega un poco con, el, con todo el tema de cómo está ahora, cómo se está uh -huh. laburando ahora. Y... y eso es re fácil de hacer para moda, no. para hacer... arriba y para los costados. Claro. El haber tenido tanto espacio para poder compartir e intercambiar y por ahí a uno que se le ocurrió una idea y otro decía, bueno, y, y siempre ir mejorando entre tantos el trabajo colaborativo. Eh, en el camino eh, se fueron como agregando muchos aprendizajes. Los chicos, encontrar que estaba el trabajo de ellos, pero de una manera diferente a la que hubieran imaginado, realmente fue eh, muy emotivo. Imagino que encontrar en ese momento los chicos, todos los docentes presentes eh, frente a las familias fue como algo impactante. Yo creo que tenemos que seguir construyendo ciudadanía con estos pequeños espacios virtuales.